Muy buenas chicos, ¿cómo están? En este video les voy a enseñar cómo descargar el fantástico juego Valorant Muy muy bien explicado en la página oficial Así que muy atentos que vamos a ello Bueno, vamos a dirigir al navegador favorito chicos En este caso pues yo escojo el Google Chrome Vamos a escribir en Google Valorant Allá lo teníamos chicos, vamos a ir al sitio oficial Como para notarles de Play Valorant Vamos a darle, juégalo ya nos dice que si ya tenemos una cuenta creada chicos Pues en este momento pues voy a iniciar con Facebook Si no se si se puede iniciar Pues para agilizar el proceso Y no ponerme a meter datos por dato. Voy a seleccionar Facebook chicos Bueno listo chicos Usted lo que van a hacer es seleccionar su Facebook Meter su contraseña Yo como ya lo había hecho previamente Pues no tengo que volverlo a hacer Y listo Vamos a darle aquí donde dice descarga Aquí en la parte inferior izquierda chicos empezará a descargar el ejecutable para iniciar el launcher y poder tener el Valorant. Una vez finalice chicos vamos a darle un clic encima de él, vamos a darle ejecutar. Empieza el launcher de Riot Games, vamos a darle instalar. Bueno en este caso pues antes de hacerlo voy a cambiar la carpeta de destino ya que pues no tengo mucho espacio donde tengo instalado el Windows. Voy a seleccionar un disco duro secundario. Vamos a darle a instalar, esperamos, nuevamente les recuerdo que esto tardará según la cantidad de megas que ustedes tengan en su operador En este caso pues yo tengo 30 megabits, o sea que va a ir bastante rápido la verdad, no se va a demorar tanto tanto el juego Bueno chicos aquí como para notar ya tenemos el launcher de Valorant, vamos a esperar a que se inicie Vamos a darle nuevamente a e iniciar con Facebook para agilizar el proceso Vamos a aceptar los términos y condiciones. En este caso, pues tenemos que bajar para aceptar. Vamos a darle a aceptar, chicos. Y listo, chicos. Ya como podrán notar, tenemos el launcher de Riot Games. Ya se está descargando el Valorant. Si no estoy mal, tan solo pesa 5 GB. Así que por la verdad un juego bastante liviano pero muy muy increíble y muy chévere para jugar Así que si quieren pasar un buen rato entreteniéndose al máximo Les recomiendo bastante que se descarguen este increíble juego que es Valorant Nuevamente les recuerdo chicos que esta descarga varía según los megabytes que tengan en su operador En este caso pues el mío va a ir bastante rápido Voy a esperar unos minuticos según esto va a durar tan solo... 24 minutos alrededor así que pues voy a esperar un poco y ya continuamos el video bueno chicos una vez haya finalizado descargar e instalar el Valorant se va a ejecutar automáticamente en este momento, pues como podrán notar ya está iniciando el juego, vamos a esperar unos minuticos, la verdad que no demora mucho, es un juego muy muy liviano. Bueno, aquí tenemos un aviso que se debe leer antes de jugar, eh, fotosensibilidad, ataques epilépticos, bueno más o menos creo saber qué es lo que dice chicos, no vamos a darle mucho énfasis. Aquí nos lleva al campo de tiro el Valorant pues para aprender cómo es la temática del juego, cómo son los controles, movimientos, etcétera, etcétera. Así que pues vamos a hacer este tutorial. Hola, bienvenida a Valorant, gente. Me llamo Brimstone y te acompañaré en estas sesiones de entrenamiento para el combate. Empecemos con el movimiento básico. Muévete hasta ahí, ¿quieres? Bueno, chicos, nos dice que nos debemos de mover con WSD, típico pues de este Todo juego de este estilo. Esta base. Salta y arrástrate hasta esa arma de ahí. Vamos a ver dónde nos dice, creo que es por acá, nos agachamos por aquí, eh, bien, jugamos on A, vamos a ver el objetivo volador, la verdad es que va bastante fluido, bien, <ríe> bueno chicos, la verdad es que estos juegos la verdad es que se ve bastante genial, eh, se ve muy fluido, estoy seguro que en configuración apartado gráfico podemos mejorarlo mucho más, vamos a ver cómo va chicos. Bueno, la verdad que estos bossing realmente son muy malos. Entonces, como para no verlo, estamos derrotando fácilmente. Vamos a jugar una mejor arma. Vamos a recargarla. Acá nos vamos a dar este objetivo volador. Bueno, la mira. Eh, no, ok, vamos a hacerle caso al que nos está diciendo no. las instrucciones. Acá hay otro, chicos. Bien, excelente, Tiene una cabeza, chicos. Bueno chicos, básicamente pues este es el fantástico juego Valorant. Vamos a ver el qué mal. No puede verte, pero te escucha. Camina lentamente para que no te detecte y píllalo por sorpresa. Bueno, dice que debemos de ir lento, chicos, así que vamos a hacerle suavecito. No vamos a verlo muy rápido para que no espille Vamos a pegarle. Solo tiene una cabeza. Aquí está. Eh, murió. Excelente. Eh, la verdad que el juego es muy muy genial, de razón me lo han recomendado bastante los amigos pues que juegan este tipo de videojuegos La verdad que está, está ultra genial este juego del Valorant Pero Bueno chicos vamos a ir a este teleportador como acabaron de escuchar, vamos a dejar ahí el video hasta por acá Espero que les haya servido bastante bastante este tutorial de cómo descargar el Valorant La verdad pues que... Está muy muy chévere este juego, está muy muy genial. La gente tiene diferentes habilidades. Disparo Se ve fantástico y bueno, si quieren hacer... que hagan gameplay de este juego y pues si quieren jugar conmigo me lo pueden dejar en la descripción de este video. Bueno chicos, no haciendo más, me despido y hasta el siguiente tutorial. Hasta la próxima, bye bye, chao.